Gracias, eh, Daniel. Eh, Cipriano, seguimos con el espacio de, de motor y ya lo mencionabas al, al inicio, ese accidente en, en La Palma que dejaba pues, lesiones graves a una niña de, de dos años y cuando empiezas un poco a conocer la, la noticia se te ponen los pelos de, de punta de pensar que es que la niña no iba en su en su, el sistema de, de sujeción que tienen que tener pues los, los menores en, en los coches. Tremendo que esto ocurra en todo lo que se ha dicho, con todo lo que se lee, con todo lo que se ve. Y está con nosotros Jesús Rodríguez, guardia civil, pero al margen de su profesión es especialista en seguridad vial, de familia, da curso, está luchando durante toda parte de su vida, pues precisamente por esto. hemos. Hablado con él en muchas ocasiones de las sillitas, del peso, de ir a la sillita bien amarrada, no solo que vaya en la sillita. Y en estos días hablábamos fuera de antena con él y digo, Jesús, tremendo, que esto ocurra en Canarias, en la isla de La Palma. Y vamos a hablar un poquito más de este tema para que usted que nos escucha en cualquier punto del archipiélago canario sea consciente. Ayer me tocó a mí, lo decía hace un ratito, ir a buscar a mi nieta que voy una vez en semana a buscarla al cole. Tardé un rato en... Poner la sillita, yo sé que cuesta, pero la seguridad, Dios mío, si pensamos en la nuestra, que ya casi todos nos ponemos el cinturón, en la de nuestros hijos, en la de nuestros nietos, ah, la sillita está ahí, y a, lo que ha hecho este matrimonio. Vamos a hablar un poquito de este tema, pero no por sacarle el morbo al tema, sino para concienciarnos de... Aprender de, de, de, de él, aprender exact, para que no vuelva a ocurrir. Exactamente. Jesús Rodríguez, bienvenido a Cope Canarias una vez más, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Tremendo, Jesús, lo que hemos vivido, lo que ha tocado la isla de La Palma con este tema, ¿no? Sí, bueno, en este caso, eh, porque ha salido en prensa, ¿no? Y, y digamos que, que se corre la voz. Pero, Cipriano, date una vuelta por cualquier colegio y lo vemos a diario. Lamentablemente, muchísimas familias todavía, como es, ves que voy aquí al lado, es que de aquí a ti, ¿qué va a pasar? Nunca pasa nada. Pues sí, pasa. Y bueno, en La Palma, pues los compañeros de, del equipo de estado de tráfico. ...pues muy bien por ellos, por su parte, pues le imputan a, a, al conductor un, un delito de lesiones... ...por, por una imprudencia grave, que está penado hasta con cinco años de cárcel... ...o sea sí, que ¿eh? no, esto, no, esto no no es una tontería... Eh, ...esperemos que esto sirva, que, que, que se corra la, la voz, que, que, que llegue a muchísimas familias... ...porque siempre es eso, lo hago, lo hago un día, lo hago otro, es que nunca pasa nada... Sí, sí pasan, las cosas pasan y después nos vamos a, a, a lamentar de por vida. En este caso, una niña de dos años que no tiene culpa de, de nada, la pobre, porque son sus padres los encargados de su seguridad. Tenemos una niña con heridas graves, una niña de una familia que viene supuestamente, al parecer estaban de vacaciones, pues nos vemos que esta niña, pues con dos añitos, pues igual tiene secuelas de por vida por este accidente. Totalmente. Jesús, tú eres... Eh, te has especializado en el tema de seguridad veal de familia. Eh, lo que se dispara a una niña que vaya suelta o que vaya al lado es tremendo. No tenemos la conciencia de lo que puede ocurrir en caso de un accidente. Hemos visto algunos que salen por la ventanilla, que quedan atrapadas. Es tremendo lo que puede lo que puede ser una niña de dos años, ¿no? Hombre, eh, en, en esta colisión además, por las por la fotos que yo he podido ver en la prensa, que es una colisión frontal... Eh, la... Eh, si iba además que según pone la prensa la lleva la madre en el regazo digamos, está comprobado que a 5 kilómetros por hora, fíjate tú, a 5 por hora si tú llevas al niño en el regazo lo sueltas, a 5 por hora las fuerzas que se producen en el coche hace que tú sueltes al niño, aquí posiblemente iba más de 5 no sé si has visto las fotos hay un par, hay, depende de, de en qué portal de internet lo veas hay un par de fotos y los daños que tiene el coche son brutales una colisión frontal ...que es además el peor escenario... ...en el que se puede involucrar una persona... en ...una colisión frontal... ...donde las dos velocidades se enfrentan... ...y esas dos velocidades, ¿a quién van? Van a las personas... ...¿cómo podemos disipar las fuerzas... ...que se producen en una colisión frontal? Pues viajando con nuestro sistema de retención... ...¿vale? Los adultos con su cinturón... ...los niños con su sillita... ...y en este caso además... ...que yo siempre hablo de los sistemas de retención a contramarcha... ...este tipo de accidentes, esta mecánica de accidentes, esta colisión frontal... ...ahí es donde mejor trabajan además los, los sistemas de retención a contramarcha... ...recordamos que la niña tiene dos añitos... ...que está recomendado que los niños viajen como mínimo hasta los cuatro años a contramarcha... ...pues nos vemos que si esa niña hubiese viajado de espaldas a la marcha... ...posiblemente eh, o sale ilesa o con unas heridas muy leves... ...y nos vemos que va sencilla ha salido herida grave y encima los padres eh, se le imputa un delito de lesión. Fíjate tú, venir de vacaciones, venir a pasar unos días, a estar con tranquilidad y acabar con este con, con este panorama. Sí, que, que un poco también eh, al final pues que puedes eh, acabar con la vida de tu bien más preciado que, que es tu hijo pues por un, un acto que no te ocupa. Eh, ni dos segundos, una vez ya sabes montarlo, esto y lo otro, ya la dejas instalada y no... Jesús, ¿qué se puede hacer para, para apelar a un, a un cambio de, de conciencia de, de esos padres que, que mencionas pues que a diario lo hacen cuando van a recoger eh, a sus hijos al, al colegio? ¿Cómo se puede cambiar este, este comportamiento? Mira, siempre lo digo cuando hablo con vosotros. Lo primero es la edu educación, educación vial, educación desde pequeñitos para que estos niños pequeños, el día que sean papi, tengan claro que los niños los tenemos que llevar seguro, vale Y después, igual que vemos campañas de DGT, de heridos graves, de adultos, lo siento, pero si ponemos niños heridos, yo creo... Que, que, que va a impactar eh, es fuerte, pero es que pasa está pasando, fíjate lo que ha pasado en La Palma entonces, a veces una imagen vale más que mil palabras una imagen vale más que una charla que yo te dé una imagen de un niño herido por ir sin silla, por ir en una silla mal colocada pues podemos hacer que los padres tomen conciencia y que puedan llevar a sus niños con toda seguridad eso es para mí lo importante educación vial y a lo mejor un par de campañas eh, fuertes ¿Por qué? Porque siempre digo en las charlas, nunca pasa nada, nunca pasa nada hasta el día que pasa, ¿vale? Y, y esa niña de dos años con esas lesiones pues igual va a tener secuelas de por vida. ¿no? Totalmente. Jesús, ya que hablamos contigo y estás hablando como especialista en seguridad vial, pero hombre, no desprendemos de que eres guardia civil, tremendo el riesgo de, de tus compañeros en, en esa persecución en Gran Canaria. Ustedes también se la juegan en muchos momentos de, de, de la vida, no solo ya en, en otras cosas, sino fíjate en el tráfico, ¿no? Lo de esta mujer, tremendo lo que tuvieron que hacer los compañeros en Gran Canaria, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, la, la, el vídeo ha dado la vuelta al mundo prácticamente, sí. la actuación de, de, de mis compañeros, yo la tildo como magnífica, eh, llevando una distancia prudencial, eh, intentando evitar que el riesgo fuese aún mayor, no, claro. no, no obstante la conductora eh, obvia todas las medidas de seguridad, le da igual su vida, le da igual la vida de los demás usuarios de la vía, afortunadamente ...acabó todo bien... ...esta señora duerme hoy en el calabozo... ...y bueno, si esto sirve también para que... ...la gente vea que, que la justicia actúa... ...y que al final, si tú haces las cosas mal... ...tienes que pagar por ello... ...pues genial... ...y ya te digo, la actuación de los compañeros... Eh, ...genial... ...no sé si has, has visto el audio, ...o sea, has oído el audio... ¿Sí? ...como el copiloto ¿Sí? le va guiando... ...le claro. va relajando, porque quieras que no... ...son momentos de mucha tensión... Y el copiloto en ese sentido, le, le, digamos, le va rebajando la atención al, al, al conductor. Tú que eres eh, amante de los rallies, pues sabes también el, el buen trabajo que hacen los copilotos, ¿no? Por este con, sentido, con la con verdad, que la actuación de Chapó. La verdad es que Jesús, yo lo decía, que, que al final era verlo es como que se te pone a mil por hora el, el pulso de, de ver la, la propia persecución, ¿no? Y, y decir, ¿quién alguien con...? con dos deditos de, de frente, no para porque al final creo que la motivación era porque estaba con el móvil, creo que la conductora o algo así sí. que dio como dio eh, dio negativo en el, en el test de, de alcohol y de drogas con lo cual, si es por un tema de que al final te van a quitar puntos de, del móvil todo eso que armó, y además que veías cómo cruzaba las rotondas, ni siquiera siguiendo Uf. el sentido por cruces también, una cosa que tú dices, esto es es tremendo ¿no? No, no, sé, no sé si es no pensar las consecuencias de todo lo que puedes provocar, cómo iba esquivando coches, eh, no lo sé es una cosa tremenda, tremenda Sí, la verdad que es, fíjate, por, por una inflación de tráfico lo, lo que lo que pudo liar esta persona, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos en que todo acabó bien y que pues, hoy bueno. en día está en el, en el calabozo, no, en la cárcel. Esperemos que esté ahí un tiempo y si sale algún día, pues que tenga, digamos, un poquito más de miramiento en ese sentido. Claro que sí, aprovechamos para felicitar una vez más a la Guardia Civil de Tráfico. O sea, ¿Qué sería del tráfico sin la, el, la Guardia Civil de Tráfico y todos los que hacen posible la seguridad? Jesús, gracias por lo que hace, especialista en seguridad vial de familia. Gracias por compartir ese ratito que tienes de tu, de tu día a día después de trabajar como Guardia Civil, por pues dedicarte cada día más a salvar vidas. Desde COPE Canarias te lo reconocemos y te agradecemos que nos dediques también cada vez que lo vemos oportuno unos minutos en este espacio de seguridad vial. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias, seguimos en contacto un Gracias Jesús. un abrazo gracias. Jesús Rodríguez, guardia civil y especialista en seguridad vial Hoy en este espacio prácticamente no hablamos del motor sino de seguridad vial